Un hombre recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul, luego que resultara herido de bala vale en la pierna derecha en un hecho ocurrido el pasado lunes por la tarde en el sector Los Chiripos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Loren, que me dio un tiro. ¿Quién? Loren, Loren. ¿Y por qué? Porque había discutido no antes y ayer fue y me dio un tiro. ¿Dónde te encontraba tú cuando pasó eso? Eh, trabajo, trabajando. ¿Qué es tu trabajo? Mecánico. Ah, ¿Entonces se presentó ayer? Me tiró tres tiros y se me pegó uno ahí. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Se, nah, fue? se fue, se montó un motor con un tipo que andaba y se fue. ¿Y dónde vive? ¿Eh? En Los Chirí, en allá arriba. ¿Y tú vives dónde? Para allá mismo, en Los Chirí. ¿Y por qué hubiese tenido problemas antes? Problemas porque ahí... Eh, eh, Tú sabes, quiere privar en terrorista y quiere que uno le esté dando cuartos. Imagínate. Tú, tú, tú te gana los cuartos y tú no se lo vas a dar a nadie. También eh, llamada a la policía para que, te venga, para que te venga las autoridades. O no, que intervenga la policía y que lo agarren preso. El lesionado fue identificado como Víctor Ramón Ramírez, de 32 años, quien acusa al nombrado Simón Lorenzo Rosario alias Loren de 27 años de ocasionarle la herida que presenta por viejas rencillas personales. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.